Bienvenidos a la calle Laurel, la zona de pinchos más emblemática de la ciudad de Logroño. En este vídeo os enseñaremos una pequeña muestra de los más de 40 bares con sus vinos y sus tapas. Mientras entras en la calle Laurel, te das cuenta del bullicio y la vida que se respira aquí. Ahora solo queda decidir por qué bar empezamos. Empezamos... ...por uno de los bares más míticos de la calle La ...el Soriano... ...probablemente el mejor pincho en cuanto a calidad-precio... ...su único pincho es el champiñón... ...con su salsa secreta... ...que tomaremos acompañado de un crianza de corto. Ahora llegamos al bar Torrecilla... ...remodelado hace algo más de un año... ...tiene una carta de pinchos muy amplia... ...pero destacamos la tostada de foie con base de queso de cabra... ...lo acompañaremos con un crianza Ramón Bilbao. Continuamos con el Bar Sebas, uno de los más antiguos... ...y con una de las mayores cartas de vino. Dispone de una amplia gama de pinchos... ...pero el pincho estrella es la tortilla de patata con picante. La acompañaremos con un vino del año recomendado por la casa... ...en este caso, Muñarrate. Por último, y para no cargar mucho la mochila, nos encontramos en el bar Cid, que también tiene mucha tradición en esta calle. Aquí tomaremos media ración de setas a la plancha con un crianza de dulce. Después de haber degustado unos buenos caldos rejanos y unos buenos pinchos, dejamos la calle de Laurel hasta el próximo día en el que nos quedarán muchos pinchos por probar. Ahora podemos irnos a casa o tomar una copa digestiva en cualquier bar de los que rodean la zona. Sentados en la terraza o dentro del bar podéis disfrutar de una agradable noche.